Hola Fiferos, yo soy Cerecero y ya tenemos listo el equipo de la semana número 47 Vamos a conocerlo En un periodo muy corto de tiempo nuevamente aparece Frankie Lampard Este tipo es la primera vez que anota un hat-trick en toda su carrera Y le metió tres tomatazos al Colorado Rapids este chavito viene de Holanda, juega en el Spartak de Moscú, Quincy Prams. Este tipo le metió dos goles al Arsenal y además dio una asistencia. De Colombia para el mundo tenemos a José Izquierdo que juega en el club Brujas. Chequen nada más las estadísticas de este tipo, corre como el viento, tiro al blanco. A estos tipos se unen jugadores como Eduardo Da Silva, Emanuel El Tito Villa de los Gallos del Querétaro, Osmar Ibáñez Barba e Iván Vélez. Pues bien, Fiferos, este fue el equipo de la semana número 47. Recuerden abrir packs y si les sale alguno de estos jugadores, avísenme en un comentario. Yo soy Cerecero y recuerden los Fiferos, cuando tienes más de 47 años y anotas un hat-trick, FIFA la vida.